Buenos días Álvaro. Buenos días Aga. Bueno Álvaro Villa eres escritor de 47 años y estás aquí en Madrid presentando tu primer libro de poesía, Las crónicas de Ava que ya va por su tercera edición. Así es. Eh, además de escritor, impartes charlas sobre motivación y talleres de escritura y motivación creativas y además das clases de danza inclusiva, ¿verdad? Perfecto, sí. Bueno, pues nos gustaría en el día de hoy aprender y escuchar un poquito más de ti. ¿Te parece? Parece muy bien. Álvaro, tus logros serían impensables sin un alto nivel de autonomía. ¿En qué medida crees que es importante fomentar la autonomía personal de las personas con parálisis cerebral? Sí, eh, es, es positivo a tener una vida propia y tomar sus propias decisiones. Eh, pues también se siente más satisfecho y dueño de su vida. La sobreprotección puede llegar a ser un factor que dificulta mucho la autonomía de las personas con parálisis cerebral. ¿Tú te has tenido que enfrentar a esta sobreprotección? No, porque mis padres, pues, les... adiós mis padres, me enseñaron pues, después ¿no? la sobreproducción es un pedido porque a veces puede a las personas a que, a que, a que los otros solo por ellos y si, y si hay demasiada protección pues las personas dejan de esforzarse. Ya hemos contado que das charlas, que escribes... Pero sabías que solamente el 37% de las personas con discapacidad son laboralmente activas y en parálisis cerebral el porcentaje es todavía menor. Yo, por ejemplo, estuve trabajando mucho tiempo y pasé por épocas que no encontré trabajo. Tuve muchas entrevistas, tuve... Mi suerte es que tengo mucha, mucha formación, cuanto más formación es más tienes más capacidad de conseguir un empleo. Actualmente el, el, se reserva un porcentaje para las personas con discapacidad en el trabajo. Yo, pero a veces noto que, que no, se, no, se, no, se está, no se está apoyando lo suficiente es, a las personas con discapacidad. Y, y a veces siento que es como, como si fuese un. Cómo se fuese una campaña de, de marketing. Ya, queda, queda bonito y ya está. Sí, es un t -t -t trabajo. A de, mí de, de independizarte. ¿no? Es un trabajo no solamente la parte económica, sino también la parte, eh, parte eh, personal. Y le de, de, de da mucho, mucho, mucho empuje, de, de mucho valor tener un trabajo. Y si, no, y si no tienes un trabajo, pues que no te sientes frustrado. Si no lo consigues a la primera y segunda, es importante seguir, seguir, eh, seguir intentando. Entonces, ¿cómo crees que se podría fomentar el empleo? Pues el empleo se puede fomentar con, con, con cursos eh, adaptados a personas con discapacidad, sobre todo también la inclusión. Eh, las personas en puestos donde también hay personas ¿sí? sin discapacidad y, y, y también las nuevas tecnologías eh, también tienen un, un papel muy importante para, para de que personas que están en su hogar y tienen dificultades de salir puedan trabajar. en su casa, entonces el teletrabajo también sería un, un, un, algo muy importante para tener en cuenta. ¿Cuáles son las principales barreras a las que te has enfrentado tú en tu día a día? Barreras, en mi caso, el hablar. Porque a veces acudí a un triste de trabajo. Entonces, por, por, por, por, la, por la dificultad de hablar, pues a veces pues, no conseguir el trabajo. O... No idiomas, tenía que formación pero, pero el, el habla a veces me, me, me cortaba muchas posibilidades de... Y Álvaro, ¿tú vives solo, vives con tu familia de forma independiente o cuéntanos un poquito? Yo estuve casado, eh, también estoy viviendo muchos años solo, soy una persona independiente, ahora mismo vivo en Granada y bueno, llevo un año y medio en Granada y, Augusto, pero he viajado, he viajado bastante, he vivido en Tarragona, vivo en Alemania. si sí, tengo, tengo una tengo la suerte que, que tengo mucha autonomía. ¿Y cómo crees que debería afrontarse el tema de la vivienda y la vida independiente de las personas con parálisis cerebral? Alquileres más asequibles. A aumentar la convivencia en, en pisos compartidos. En mi caso, yo más pasé por, por, por ambas situaciones históricas que, que normalmente tienes que plantearte cuáles son tus posibilidades de, de vivienda, ¿no? ¿Qué imagen crees que tiene la sociedad de las personas con parálisis cerebral? Hablo por experiencia propia, pues cuando tienes dificultad de hablar pues a veces la gente lo confunde con, con una, con una discapacidad intelectual o mental entonces, es fundamental. Habría que concienciar a la sociedad de que una parálisis cerebral no necesariamente significa la disminución de la capacidad intelectual. Tenemos que, tenemos que diferenciar esto. Parálisis cerebral ¿vale? no es lo mismo que discapacidad intelectual. ¿Y qué te gustaría cambiar? Pero nosotros mismos fuésemos activos que participamos en decisiones que afectan a, a todos, que, que, que los involuc involucramos. También existen personas con discapacidad, que, que no quieren comprometerse, quieren tener una vida fácil. Pues, como todos, tanto las personas con los sin discapacidad, tenemos que, también que implicar implica tantos en hacer una vida mejor en Sociedad mejor. No sé si en tu caso tienes asistente personal, pero ¿qué opinas tú de la figura del asistente personal para personas con parálisis cerebral? El asistente personal es muy útil, el, en mi caso yo nunca tuve asistente personal, Na, porque para empezar, los 23 me fui de casa y muy pronto fui independiente, no, nunca, yo nunca lo no necesité, pero existen personas que si no necesitan porque tal vez su, su, su inusualidad es más grave que la mía entonces pues, utilizar un asistente personal pues, es una buena idea también existe en el campo de la sexualidad también existen lo que se llama asistentes personales en el, el modo afectivo porque, porque hay personas que quizás no pueden vivir su, su, su sexualidad de, de forma autónoma y, y la película del, del, del, del, del asistente personal en este campo, pues, pues me parece una buena idea. y es, es un tema que a mucha gente pues le parece aún bastante tabú. Álvaro, ahora estás promocionando tu libro Las crónicas de Ava. Cuéntanos, ¿cómo y por qué decidiste comenzar a escribir? Pues, hace cinco años. Y, y cada vez más, pues para mí la escritura es una forma de compartir, incluso de, de protesta, de, de, de denuncia, de, de, que no me conformo con, con ciertas cosas que se dan. Por supuesto, es, es, es, es como es como es, es, es que el mundo lo que a ti te parece que lo, que lo que te parece que está mal o lo que a ti te parece que tienes que decir. No tanto por una cosa que está claro, que yo no escribo para, para agradar a nadie, escribo lo, que, lo lo necesito y lo que me ha traído la escritura es que hay gente pues, que las, la ha ayudado a motivarse a, a, a, a, a sus propias circunstancias y, y por eso estoy tan agradecido por todo lo, lo que la escritura me, me ha aportado a mí y a otra gente. ¿Te costó mucho encontrar editor? Cuéntanos cómo fue el proceso, desde que tuviste la idea hasta que lanzaste el libro finalmente. No, no fue sí. difícil porque, porque yo mismo financié el libro y, y una vez que tuve el libro en mis manos, pues yo mismo me encargué de, de promocionar el libro entonces, y eso me ha permitido pues, poco a poco hacer conocido el libro. Y también luego más adelante más pues, es, es, es, es la, es la, la, la difusión de, que, que han dado en las bases del libro que, que, que, que por un a otra vez, ha motivado a otra, a otra gente a seguir escribiendo porque hay gente con parálisis que también escribe y, y, y me da una oportunidad de ser escuchado y leído. Y ya para finalizar, ¿qué quieres transmitir con este libro? Que, que muchas cosas son posibles si tienes un, una idea, un proyecto. Mi idea era escribir, mi idea era compartir. Mi ilusión era transmitir emociones, sentimientos, sueños, posibilidades y lo conseguí. Por tanto, si no, he podido lograr algo así, pues tú o tú o otra persona también lo pueden lograr. Si, eh, no Están en nuestras no manos hacer cosas, no es imposible, si realmente si, si, si, si, si deseas hacer algo, hazlo, hazlo no, no esperes o digas mañana o quizás, haz, haz, haz, hazlo realidad, aunque sea con, con pasos pequeños, hazlo, hazlo, hazlo realidad, realidad. Pues nada Raro, muchísimas gracias por tu tiempo y que partizan, mucha ¿eh? suerte en estos días. Muchas gracias.